Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya tú sabes, es el rorro con la mente papa, A, ese. a ese, ese, S Venimos con el plan perro Vengo con el plan de quedarme Si me caigo vuelvo a levantarme Ande como ande, voy para adelante No soy el de antes, ya no con farsantes Son las 4.20 de la madrugada Otra noche, no he dormido nada, tengo 20 ese es nada, solo vivo la vida que es prestada Alucinada se la pasa a la gente de afuera Como si esto fuera paniqueada de loquera Me dicen espera, pero la espera no para Y esto para cualquiera no es, lo hago al derecho y al revés es que no paro la fluidez amparo pide pero no lo ven soy becerrano derbez pero ya sabemos que por la boca muere el pez otra vez se juntaron las grandes mentes uno AS y el otro maestro salimos de zona de dementes demostrando que esto es nuestro 2000 y siempre puestos 15 sé que les duele pero a mí que les falta leve no más lo que es amo esto a mi bloque fuga fuga que está rubí y quedarás como verruga yo soy la monarca Tú eres como el capullo, más bien eres una oruga Yo soy ricochet el mero perro de la movie Tú eres como que el estorbo, eres la pulga que no deja en paz, Scooby Tengo que ponerlo en su lugar, ya dejé de chupar booby ¿Quién verga le dijo que venimos para jugar? Me dijo porque esto no es hobby Disculpa si te suena vulgar Todo lo que hice con el índice y pulgar Yo sigo aplicándoselo al doble en especial Como Rugal, como Robin, TikTok el tiempo no lo desperdicio, por eso estoy escribiendo Hip hop, hip hop, tú ya te la sabes Sacado de quicio, me mira sonriendo Pero no me aventaré de aquel pinche edificio No, no, no Ando bien prendido, sigo de bandido Pegado al sonido, la envidia esquivo Me la llevo chido, nunca me despido Nada les pido, despide a Cupido La luna es testigo de lo que hago y digo Sigo mi camino, no importa el destino Ando modo fino, se la acomodo en el tono Molotov de tono sobre micrófono Sigue mi turno, sigue el de aquel 2021 Siempre supo a miel, viene el 22 Lento y rápido y veloz. es el rorro, es el mente La doble R de repente, guacha como suena La gente es potente, quema y envenena Aquí nunca se entrena, guacha Que a veces tenemos la escena bien llena ya yeah, yeah. Por eso nadie me frena Por eso que la que te envenena Nena, que no le dé pena, venimos con todo uh, uh, uh. sabes de mi nombre y de mi apodo Como de costumbre yo rolo la lumbre uh, uh. Que él no se pierda, que no me digan que pasa y un cero a la izquierda Otra vez se juntaron las grandes mentes Uno a ese y el otro maestro Salimos de zona de dementes Demostrando que esto es nuestro Dos y siempre puestos 15. Sé que les duele, pero a mí qué Les falta leve, no más lo que es A mota huele con y sin dinero a lo que puedo, no le pongo pero Pase lo que pase, sigo en el ruedo No existe el chance, sin antes un riesgo Si quieres ganar, tienes que perder Debes de crecer para comprender. Querer es poder, no lo quieren ver. Debes de creer, pero con tu ser. Er, er.